Ya acabó, ¿eh? Lipio. En, en... Se está secando. Buen día. Bueno, entonces eh, el otro día vimos el caso del péndulo doble por, eh, por ecuaciones de Lagrange. Eh, una cosa que me doy cuenta, lo que tengo que encontrar son las coordenadas generalizadas y me doy cuenta que tengo dos constricciones en mi problema. Uno es la longitud de L1 y otro es la longitud de L2. Entonces, esto voy a tener... Dos ecuaciones de Lagrange, porque tengo dos constricciones, entonces, de las cuatro posibles que serían para, para cada, dos para cada partícula, voy a tener nada más esto, eh, dos. Entonces, lo primero que tengo que encontrar, voy a llamar, tengo una masa M1 que cuelga de una, de una... De, por un, con una longitud L1, y entonces tengo X1, es su distancia al origen, y Y1 es su distancia vertical. Y lo mismo me pasa para, para um, la, X, la Y2, o sea, la masa 2, que tengo una X2 y una Y2. Y sé que L1 y L2 son constantes, y entonces tengo dos ángulos que se forman con la vertical, que es phi1 y phi2. Entonces, esto... Pues lo primero que me doy cuenta es que x1 es L1 seno, que x1 es L1 seno de fi1, y1 es L1 coseno de fi1, x1 punto es L1 fi1 phi un, phi punto coseno de fi1 y y1 punto es menos L1 fi1 punto seno de fi1. Tengo que sacar x1 punto y y1 punto porque necesito calcular la energía cinética del sistema. Entonces... Eh, la energía cinética de la masa M1, pues va a ser un medio de M1, X1 punto cuadrada más Y1 punto cuadrada, igual a un medio de M1, L1 cuadrada, FI1 punto cuadrada. Porque si yo elevo al cuadrado X1 punto cuadrada y Y1 punto cuadrada, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y entonces me va a quedar la energía cinética de la masa M1. También... Puedo encontrar cuánto vale la x2 y la y2. La x2 pues es l2 seno de fi2 más x1, o sea, l2 seno de fi2 más l1 seno de fi1. Y y2 va a ser l2 coseno de fi2 más y1, o sea, l2 coseno de fi2 más l1 coseno de fi1. Si yo le saco la derivada, la primera me va a quedar l1 coseno de L1 fi 1 punto coseno de fi 1 más L2 fi 2 punto coseno de fi 2 y la Y2 punto me va a quedar menos L1 coseno de fi, eh, L1 fi 1 punto seno de fi 1 menos L2 fi 2 punto seno de fi 2. Si yo las elevo al cuadrado, pues voy a tener el cuadrado de este más el cuadrado de este, voy a tener un coseno cuadrado más un seno cuadrado y entonces me va a quedar L1 cuadrada fi 1 punto cuadrada. Si elevo el cuadrado este, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, y entonces me va a quedar el término L2 cuadrada, phi 2 punto cuadrada. Y los dobles productos, aquí me va a quedar 2L1, phi 1 punto, 2L1, L2, phi 1 punto, phi 2 punto, coseno por coseno, y aquí me va a quedar 2L1, L2, phi 1 punto, phi 2 punto, seno por seno seno de fi 1, seno de phi 2, y con un menos, y eso es lo mismo que el coseno de fi 1 menos phi 2. Entonces, la energía cinética de mi sistema, pues va a ser T1 más T2, o sea, va a ser un medio de M1 más M2, L1 cuadrada, fi 1 punto cuadrada, más un medio de M2, L2 cuadrada, fi 2 punto cuadrada, más M2, L1, L2, coseno de fi 1 menos phi 2, phi 1 punto, fi 2 punto. La energía potencial del sistema, pues es menos M1GY1, menos M2GY2. O sea, y como Y1 y L2 son una es L1 coseno de fi 1 y la otra es L1 coseno de fi 1 más L2 coseno de phi2, pues tendré que la energía potencial del sistema va a ser menos M1 más M2 GL1 coseno de phi1 menos m 2 g l 2 seno de phi2, ¿No? Y por tanto, la lagrangiana del sistema, pues, va a ser la energía cinética, que la tengo aquí, más la energía potencial, menos la energía potencial, perdón. Entonces, esta va a ser la lagrangiana del sistema. Entonces, voy a tener dos, dos ecuaciones de Lagrange. Una que va a depender de la coordenada generalizada Φ1 y otra que va a depender de la coordenada generalizada Φ2. Entonces... Lo primero que tengo que hacer es sacar la parcial de la lagrangiana respecto de fi 1 punto. Y aquí tengo a φ1 punto, entonces me va a quedar m1 más m2 L1 cuadrada, φ1 punto. Aquí tengo a φ1 punto, me va a quedar m2 L1 L2 coseno de fi 1 menos φ2, phi φ2 phi punto. Y, si yo tengo, y ahora tengo que sacar la derivada de la parcial de la lagrangiana respecto de mi primer velocidad generalizada, que es φ 1 punto. Entonces me va a quedar P1 punto va a ser M1 más M2 L1 cuadrada fi1 dos puntos menos M2L1 L2, la derivada del coseno, o sea es menos n y por eso tiene un menos de fi1 menos fi2. Por la derivada de lo de adentro, que va a ser φ1 punto menos φ2 si por fi 2 punto. Y ahora derivo respecto de fi 2 punto, entonces me va a quedar m2 L1 L2, coseno de fi 1 menos φ2, phi φ2 dos, phi dos, dos puntos. Ahora tengo que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de la coordenada generalizada φ1. Entonces me va a quedar menos m2. Aquí no tengo a φ1, aquí no tengo a φ1, aquí sí tengo a φ1. Entonces me va a quedar menos m2 l1 l2, la derivada del coseno, o sea, es menos seno, por eso tengo este menos, fi 1 menos fi2, la derivada de lo de adentro es 1, la derivada de lo de fi 1 menos fi 2 respecto a fi 1 es 1, y aquí me va a quedar fi1 punto fi2 punto. Y aquí ahora, aquí tengo otra vez a fi1. Entonces aquí me va a quedar la derivada del coseno es menos el seno, y la derivada de fi1 es 1, entonces me va a quedar menos m1 más m2 GL1 seno de FI1, Entonces, donde mi primera ecuación de Lagrange, pues va a ser esto, tengo que poner la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de FI1 punto, igual a la parcial de la Lagrangiana respecto de FI1. O paso esto del otro lado y me va a quedar igual a cero. Entonces, mi primera ecuación va a ser M1 más M2 L1 punto, L1 cuadrada FI2 punto, Fi1, 2 puntos, más M1, L1, L2, seno de Fi1 menos Fi2, Fi2 punto cuadrada, más M2, L1, L2, coseno de Fi1 menos Fi2, Fi2, 2, fi 2 dos puntos, más M1 más M2, GL1, seno de Fi1, igual a 0. Porque el término, aquí si sí se dan cuenta, eh, en esta tengo que multiplicar. FI 2 punto por FI 2 punto, entonces me va a dar FI 2 punto cuadrado y me va a dar positivo. Y si multiplico FI 2 punto por FI 1 punto, ya la tengo aquí, y una me va a quedar con menos y otra me va a quedar con más. Entonces ese término se me va a anular. Entonces, ahora vamos a ver la segunda eh, eh, ecuación de Lagrange. Ahora tengo mi coordenada generalizada, es FI 2. Entonces tengo que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de FI 2 punto. Y eso va a ser ML cuadrada fi 2 punto más M2L1L2 coseno de fi 1 menos fi 2, fi 1 punto. Si derivo esto respecto del tiempo, ahora me va a quedar M2L2 cuadrada fi 2 dos puntos menos M2L1L2 seno de fi 1 menos fi 2 por fi 1 punto menos fi 2 punto por fi 1 punto más M2L1L2 coseno de fi 1 menos fi 2 Phi 1, 2 puntos, ¿no? Porque aquí tengo la, que derivar este respecto al tiempo y a este respecto al tiempo. Entonces, la parcial, de la, ahora tengo que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de Fi 2. Y entonces me va a quedar M2L1L2 seno de Fi 1 menos Fi 2, Phi 1 punto, Fi 2 do, punto menos m 2 g l 2 seno de Fi 2. Entonces, la segunda ecuación de Lagrange me va a quedar m2 l2 cuadrada fi 2 2 punto menos m2 l1 l2 seno de fi 1 menos fi 2 y 1 punto cuadrada más m2 l1 l2 coseno de fi 1 menos fi 2, fi 1 2 puntos más 2 más m2 gl2 seno de fi 2 igual a 0. Entonces, esta va a ser mi, mi segunda ecuación y la anterior va a ser la primera. Voy a tratar de escribirlo de otra manera, las ecuaciones, y entonces voy a definir a, a mu como la masa M2 entre la masa M1 más la masa M2. Y si, di, si divido la primera ecuación entre L1, M1 más M2 y la segunda entre M2, L2, pues voy a tener que me va a quedar L1, phi1, dos puntos más mu L2 seno de phi1 menos phi2, phi2 punto Cuadrada más mu L2 coseno de fi1 menos fi2 fi2 dos, dos, dos puntos más g seno de fi1 igual a 0 y L2 fi2 dos, dos puntos menos L1 seno de fi1 menos fi2 fi1 punto cuadrada más L1 coseno de fi1 menos fi2 fi1 dos, dos, dos, dos puntos más g seno de fi2 igual a 0. Entonces, estas serían las dos ecuaciones de movimiento que yo tengo que resolver, que como ustedes pueden ver, pues son muy complicadas, aunque haya definido una masa esto, reducida. Entonces, digo, bueno, la voy, voy a tratar de hacer lo que hacía en el caso del péndulo simple, y entonces voy a decir, voy a hacerlo para ángulos pequeños. Entonces, si phi 1 y phi 2 tienden a cero, eso quiere decir que fi 1 punto y fi 2 punto tiende a 0, Entonces, estas dos ecuaciones se me reducen y me va a quedar L1, fi 1, dos puntos, más mu L2, fi 2, puntos, más G, fi 1 igual a 0 Porque el seno, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 Entonces, esto, y aquí el seno de fi 1 tiende a fi 1. Entonces, me va a quedar... Esta primera ecuación y la otra me va a quedar L2, F2, dos puntos, más L1, F1, dos puntos, más G, F2, igual a 0. Si se dan cuenta, tengo dos ecuaciones acopladas. Aquí tengo a F1, dos puntos como función de fi 2 dos puntos, y aquí tengo a fi 2 dos puntos como función de F1, dos puntos. Propongo como solución a estas dos ecuaciones, propongo 1 porque tengo fi 1 dos puntos y fi 2 dos puntos más la función. Entonces propongo una exponencial, entonces digo fi 1 la propongo como a e a la i omega t, y fi 2 como b e a la i omega t. Si derivo esto, pues voy a tener que fi 1 dos puntos va a ser menos omega cuadrada a i a la omega t, o sea, derivo dos veces, y fi 2 dos puntos va a ser menos omega cuadrada b e a la a la menos a la a la I omega t. Si sustituyo estas soluciones en mi ecuación, pues voy a tener menos omega cuadrada y derivo y, y elimino A a la I omega T y B a la I omega, o sea la E a la I omega T, porque esa va a estar en toda la ecuación. Entonces me va a quedar que menos omega cuadrada A L1 menos omega cuadrada B mu L2 más G A igual a cero. Y la otra me va a quedar omega cuadrada B L2 más omega, menos omega cuadrada A L1 más GB igual a 0. Entonces, si en la primera, eh, en las dos, lo que hago es que saco A como factor común y A B como factor común, que son mis incógnitas en la ecuación, pues voy a tener menos omega cuadrada L1 más G por A, menos omega cuadrada mu L2 por B igual a cero, y menos omega cuadrada L1A más menos omega cuadrada L2 más G por B igual a cero. Para que estas dos ecuaciones tengan solución, tengo que pedir que el determinante de las incógnitas, que son la A y la B, pues valga cero. Entonces, eh, los coeficientes van a ser menos omega cuadrada L1 más G, menos omega cuadrada mu L2, menos omega cuadrada L1, y menos omega cuadrada L2 más G. Eso quiere decir, entonces, que si yo hago este determinante, me va a quedar que 1 menos mu por L1, L2, omega cuarta, menos L1 más L2, omega cuadrada G, más G cuadrada debe ser 0. Y como se dan cuenta, tengo una ecuación cuarta en omega, entonces la voy a resolver pa, sustituyendo a la omega como omega cuadrada. Entonces me va a quedar, aquí voy a poner omega cuadrada y aquí voy a poner omega. Entonces me va a quedar L1 más L2 como una ecuación cuadrática por G más la raíz cuadrada de L1 más L2 cuadrada por G cuadrada menos 4, 1 menos mu, L1, L2, G cuadrada entre 2 que multiplica 1 menos mu L1, L2. Si se dan cuenta, voy a tener entonces dos soluciones. O sea, aquí hago álgebra y tengo dos soluciones. Una para una omega 1 cuadrada, que es cuando tengo el signo más, y una para una omega 2 cuadrada, que es cuando tengo el signo menos. Eso querría decir entonces que phi 1, voy a tener dos as, una A1 y una A1 prima, porque tengo dos omegas y voy a tener una A2 y una A2'', y voy a tener una B1 y una B1', y una B2 y una B2'. ¿no? Entonces, la φ 1 y la φ 2 van a ser las combinaciones lineales de las soluciones que yo tenga. Y o la puedo escribir como φ 1 como C seno de omega 1 T más un desfasaje, más C2 seno de omega 2 T más un desfasaje, porque esta la puedo llevar a que es el seno de, de una función más un defasaje por una amplitud, y fi 2 me va a quedar de 1 seno de omega 2t más un defasaje beta 1 más de 2 seno de omega 2t más un desfasaje beta 2, ¿no? Lo que sí puedo ver es que B entre A, eh, o sea, de todas las constantes, que voy a tener 8 constantes, no van a ser independientes, o sea, B entre A es G menos L1, omega 1 omega cuadrada entre mu L2 omega cuadrada y, y eso es lo mismo que L1 omega cuadrada entre G menos L2 omega cuadrada y eso va a ser una constante. Entonces yo voy a poder escribir a la B como K por A donde K es esta constante, pero hay dos omegas, una omega 1 cuadrada y una omega 2 cuadrada. Entonces K1 pues va a ser G menos L1 omega 1 cuadrada entre mu L2 omega 1 cuadrada, y la otra constante K2 va a ser G menos L1 omega 2 cuadrada entre mu L2 omega 2 cuadrada. Y por lo tanto, B1 va a ser K1 por A1, B2 va a ser K2 por A2, B1' prima va a ser K1 por A1' prima y B2' prima va a ser K2 por A2'. Si lo llevo a, a, a la otra expresión, a, como, a que sea C, entonces C yo sé que es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, o sea, la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada al cuadrado, menos A menos B al cuadrado, o sea, la raíz de 4AB. Y la tangente de alfa tiene que ser A entre B, o sea, A más B entre I A menos B, como le hacíamos en el caso del oscilador armónico simple. Y D1, pues va a ser 4B1, B1', o sea, la raíz cuadrada de 4K1 cuadrada A1, A1', o sea, K1 raíz de 4A1, A1', o sea, K1 por C1. Entonces, y D2, pues va a ser K2 por C2. Entonces, C1 es la raíz, y es la raíz de 4A1, A1', y C2 es la raíz de 4A2, A2'. Y entonces puedo encontrar los ángulos. Entonces, tangente de beta 1 va a ser b1 más b1' entre i b1 menos b1'. O sea, va a ser lo mismo que a1 más a1' entre i a1 menos a1'. O sea, tangente de alfa. De alfa 1. O sea, tangente de beta 1 va a ser lo mismo que tangente de alfa 1. Y entonces voy a poder escribir las dos soluciones como c. 1 seno de omega t más alfa 1 más C2 seno de omega 2 t más alfa 2, phi 2 va a ser K1C1 seno de omega 1 t más alfa 1, y K2 va a ser C2 seno de omega 2 t más alfa 2. En el caso en que la longitud de los hilos sea igualita, o sea que tenga <coughs> que L1 es igual a L2 igual a L, pues entonces pues omega cuadrada, se va a reducir porque en donde vea L1 y L2 voy a poner L y omega 0 ya sé que es raíz de G entre L, entonces voy a poder escribir a omega cuadrada como omega 0 entre, entre 1 menos, menos más la raíz de mu. Y entonces omega 0 cuadrada va a ser omega cuadrada por 1 menos más la raíz de mu. Y por lo tanto, omega cero cuadrada menos omega cuadrada va a ser menos más omega cuadrada entre, eh, por la raíz de mu. Y entonces puedo calcular cuánto vale la K, y entonces la K va a valer menos más 1 entre raíz de mu, y ya sé que mu es m2 entre m1 más m2. Supongamos que las dos masas son iguales. <ríe> si las dos masas son iguales, pues m me va a quedar que mu es m entre 2m, o es un medio. Y eso quiere decir que la K, va a valer, o me, la K va a valer menos más raíz de 2 y la omega cuadrada va a valer omega 0 cuadrada entre 1 menos más la raíz de 2, ¿no? Y entonces si lo sustituyo en, en las dos funciones, que eran C1 seno de omega 1T más alfa 1 más C2 seno de omega T más alfa 2, Fi2 va a ser menos raíz de 2C1 seno de omega 1T más alfa 1 más raíz de, de 2C2 seno de omega 2T más alfa 2. Y pensemos qué pasa si ahora en realidad las dos masas, una es muy grandota y otra es muy chiquita. O sea, que M2 es mucho más, más pequeña que M1. Entonces, como yo había definido a mi mu como... Como M2 entre M1 más M2, pues voy a tener que esto es del orden de M2 entre M1, porque como M2 es muy chiquita, el denominador en realidad es M1. Ya se lo voy a llamar delta cuadrada, y eso va a ser muy chiquito. Entonces voy a tener que omega cuadrada va a ser omega 0 cuadrada entre 1 menos más delta. Y omega va a ser omega 0 por 1 menos más delta a la menos un medio. O sea que eso va a ser omega 0. Por 1 más, más menos delta entre 2. Entonces, tengo cuánto vale omega 1 y cuánto vale omega 2. Una con el signo más y una con el signo menos. Si saco <coughs> omega 1 más omega 2 entre 2, voy a tener que eso va a ser omega 0. Y entonces, y omega 2, omega 1 menos omega 2 va a ser omega 0 por delta 2. Entonces, tengo cuánto vale K1 y cuánto vale K2. Una vale menos 1 entre delta y la otra vale. 1 entre delta, y phi 2 va a ser seno, entonces, de omega 0, por 1 más delta entre 2, por el tiempo, más alfa 1, más c2 seno de omega 0, 1 menos delta entre 2, por el tiempo, más alfa 2, y phi 2, pues va a ser C u menos c1 entre delta, seno de omega 0, por 1 más delta entre 2, por el tiempo, más alfa 1, más C2 entre delta seno de omega 0 que multiplica a 1 menos delta entre 2 por el tiempo más omega 0. Y suponiendo que conocemos que la, las condiciones iniciales y las ponemos que C1 es igual a C2 y que alfa 1 es igual a alfa 2, o sea, que no hay desfasaje y que los, las amplitudes de las, de, la, de las ondas son las mismas, si pongo que C1 es igual a C2 igual a un medio y alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0, o sea que no hay desfasaje entre ellas, entonces voy a poder tener cuánto valen phi 1 y phi 2. Y, <coughs> y si sustituyo los valores, al final lo que me voy a quedar es que phi 1 va a ser el seno de omega 0 t por el coseno de omega 0 delta entre 2 t, y phi 2 va a ser menos 1 entre delta coseno de omega 0 t, por el seno de omega cero delta entre 2 por T. Entonces, lo que voy a tener, este va a ser el movimiento del péndulo, del péndulo doble, cuando la masa M2 es mucho mayor que la masa M1. Entonces, cuando una se hace, cuando una tiene el mínimo, la otra va a tener el máximo. Si se dan cuenta, entonces, aquí tengo el máximo de las. También. No, no sé. eh, en, cuando una tiene el máximo, la otra tiene el mínimo y entonces al final se va a ir con la línea azul. Pero ese es para el caso en que M2 es mucho mayor que M1. Vamos a tratar de resolver el problema del trompo de Lagrange, pero ahora esto a la Lagrange yo tengo mis ejes fijos en el espacio, que son los ejes X, Y, Z. No sé qué le pasa a esto. Ya está mi mouse. Eh, tengo mis ejes X, Y, Z y tengo los ejes 1, que está saliendo de la pantalla, el 2 y el 3, que son ejes fijos en el cuerpo. Y aquí tengo a mi trompo y lo único que tengo es el peso del cuerpo. Tengo que phi punto que es la velocidad eh, de precesión, está a lo largo del eje Z. psi punto que es la velocidad de rotación del trompo que está a lo largo del eje 3. Y teta punto que sale hacia el eje 1 porque es el cambio de cómo se está moviendo este ángulo. Entonces voy a tener tres grados de libertad. Voy a tener a phi a psi y a theta. Entonces voy a tener tres ecuaciones de Lagrange. <coughs> y voy a pensar que tengo un cuerpo que es axilmente simétrico, o sea que tengo que el momento de, de inercia respecto al eje, tengo dos iguales, que son los que voy a llamar transversos, y uno diferente que va a ser el momento de inercia axil. Entonces. La velocidad angular respecto a los ejes fijos en el cuerpo, omega 1, omega 2, omega 3, pues va a ser teta punto, seno teta fi punto, coseno teta fi punto más psi punto. Y la, la, el vértigo o el momento angular, pues yo sé que es i por omega, o sea, va a ser i teta punto, i t seno teta fi punto, i a, coseno, teta, psi punto, más psi punto. Entonces, la lagrangiana del sistema es la energía cinética menos la energía potencial del tronco. La energía cinética, pues, es un medio de IT por teta punto cuadrada más el seno cuadrado de teta, phi punto cuadrada, más un medio de IA, coseno, teta, phi punto, más psi punto al cuadrado. O sea, es... Es eh, y un medio de la masa, que aquí la masa es el momento de inercia, por la velocidad al cuadrado. Y aquí tengo un, un medio de la, de la, ¿cómo se llama? De la masa por la velocidad al cuadrado. Pero tengo lo que pasa en los, en el eje, eh, en los ejes X y Y y lo que pasa en, los ejes, en el eje Z. Menos la energía potencial, y la energía potencial del trompo, pues la única fuerza que tengo es el peso, entonces va a ser menos MGL coseno teta. Entonces, tengo tres coordenadas generalizadas, a la teta, a la fi y a la psi. Entonces, voy a sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de teta punto. Teta punto está aquí, entonces va a ser I, T, teta punto. Ahora tengo que sacar la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de la velocidad generalizada en teta, que es teta punto. O sea, va a ser la derivada de esto, o sea, it, teta dos puntos. Y ahora tengo que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de teta. Aquí tengo a teta. Entonces me va a quedar it, seno teta, coseno teta, fi punto cuadrado. Aquí tengo a teta. Entonces me va a quedar IA que multiplica coseno teta fi punto más psi punto por la derivada del coseno, que es el seno de teta por la derivada de teta, que es teta punto, digo, por fi punto, que es lo que tengo aquí. Más, porque aquí tengo a teta, la derivada del coseno, que es el seno más MGL seno teta. Entonces, lo que tengo que hacer es que la derivada respecto al tiempo de la parcial de la Lagrangiana respecto de teta punto sea igual a la parcial de la Lagrangiana respecto de teta. O sea, IT teta dos puntos tiene que ser igual a IT seno teta coseno teta fi punto cuadrada menos a que multiplica a coseno teta fi punto más psi punto seno teta fi punto más MGL seno teta. Y esta va a ser mi primera ecuación de Lagrange. Ahora me voy a la segunda ecuación de Lagrange. Digo, pues ahora también tengo a fi, a la fi. Entonces tengo la derivada de la lagrangiana respecto de fi punto. Aquí no tengo a fi punto, aquí tengo a fi punto. Entonces me va a quedar <coughs> y t seno cuadrado de teta fi punto. Aquí tengo a fi punto. Entonces me va a quedar y a. Coseno teta fi punto más psi punto por coseno de teta. Entonces, me doy cuenta que la Lagrangiana no depende de fi. Como no depende de fi, si yo saco la derivada respecto al tiempo de la parcial de la, de, de la Lagrangiana respecto de fi punto, esto tiene que valer cero porque no no tengo la parcial de la lagrangiana respecto de phi lo cual quiere decir que esta cantidad es una constante entonces la parcial de la lagrangiana respecto de phi punto es y seno cuadrado de teta phi dos puntos más y a coseno teta phi punto más psi punto coseno teta y esto tiene que ser una constante no que la voy a llamar p phi vamos a ver qué es esa constante pues esa constante, lo que si se dan cuenta es, yo tenía que L era esto. Entonces, si yo multiplico esto por el coseno de teta y esto por el seno de teta, lo, digo, lo que, a lo que voy a llegar es a la componente de la, de la L a lo largo del eje Z. Entonces, lo que voy a tener es que, eh, que tengo IT seno cuadrado de teta fi punto más IA coseno teta fi punto más psi punto. Coseno teta es LZ, o sea, ya tengo una, una, una constante de movimiento que es el vértigo, el momento angular a lo largo del eje Z. Bueno, y en realidad, por cada coordenada ignorable que yo tenga, voy a tener una conservación de movimiento. Ahora me falta sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de fi punto. Me doy cuenta que Phi punto no está aquí, no está aquí, no está aquí, nada más está aquí, ¿no? Y me doy cuenta que Phi no aparece aquí. Entonces, que sí no aparece aquí. Entonces, eso quiere decir que psi es una coordenada ignorable, o sea, que lo que me salga la parcial de la Lagrangiana respecto de psi punto va a ser constante, porque no tendré que sacarle la derivada. Y la parcial de la Lagrangiana respecto de, phi, de psi punto va a ser Ia, que multiplica coseno teta phi punto más psi punto, ¿no? Y eso quiere decir que Ia coseno teta phi punto más psi punto es phi que es constante. ¿Qué es esa componente? Pues esa componente, pues ya sabía cuánto valía, era IA coseno teta fi punto más psi punto, o sea, es la componente del vértigo del momento angular en el eje 3, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el vértigo el momento angular en el eje 3 es una constante, ¿no? Y ya tengo las dos, las tres ecuaciones de movimiento. Bueno. La primera ecuación de Lagrange, que era la que teníamos aquí arriba, la respecto a teta, me había quedado, me había quedado esta, ¿no? Vamos a ver qué es esa ecuación. O sea, lo que voy a tener es, yo sé que la energía total del sistema es la energía cinética más la potencial, o sea, un medio de, le, de IT por teta punto cuadrada más seno cuadrado de teta fi punto cuadrada, más un medio de IA coseno teta fi punto, más si punto al cuadrado, más la potencial que se meje. Esta es una constante y es la energía total del sistema. <coughs> Eso quiere decir entonces que y, si divido entre IT y y entre el 2, me va a quedar seno cuadrado de teta, no, este, no, esta es la otra ecuación, que es seno cuadrado teta fi punto más IA entre IT, la divido entre IT coseno teta fi punto más si punto coseno teta, esto ya sé que es LZ entre IT, ya esto, como es LZ es una constante y IT es una constante, esto es A. Y a la tercera me va a quedar IA entre IT que multiplica coseno teta, phi punto más psi punto, y esto yo sé que es L3 entre IT, y esta es otra constante que es B, porque L3 es constante y IT es constante. Entonces, sí. coseno de teta, phi punto, más psi punto, ¿no? Va a ser IT entre IA por B, ¿no? Ahora voy a tratar de sustituir estas constantes en la ecuación esta. En esto, entonces me va a quedar seno cuadrado de teta fi punto, va a ser a menos i entre i coseno teta fi punto más psi punto por coseno teta. Y esto va a ser como esto, es b por coseno de teta, me va a quedar a menos b coseno teta. O sea, lo que tengo es que el seno cuadrado de teta fi punto es a menos b coseno teta. Psi punto, phi punto es la velocidad de precesión. Entonces, la velocidad de precesión va a ser a menos b coseno teta entre seno cuadrado de teta. Que es la misma que me salió cuando lo hice a la Newton. Ahora voy a sustituir en la primera ecuación lo que vale psi punto. O sea, la voy a sustituir aquí y la voy a sustituir aquí. Entonces, me va a quedar... Un medio de IT que multiplica teta punto cuadrada más seno cuadrado de teta que multiplica a, a menos B coseno teta al cuadrado entre seno cuarto de teta más IA, un medio de IA IT entre IAB al cuadrado más MGL coseno teta igual a E. ¿Eso qué quiere decir? Si divido todo entre IT entre dos, pues me va a quedar teta punto cuadrada más. A menos B coseno teta al cuadrada entre seno cuadrado, porque este seno cuadrado con este seno cuarto le va a quedar un seno cuadrado, más... Recording in progress. Sí. Este, eh, obtuvimos entonces de todo lo anterior esta expresión para la energía. Esta expresión es, es conjunto de valores propios de energía del el electrón atómico en, para el átomo de hidrógeno. Como ven es una parámetros atómicos aquí y con una n cuadrada en el dominador. O sea, conforme la n va creciendo, el valor numérico de esta expresión va decreciendo. Pero tomen ustedes en cuenta que tiene un signo menos. Entonces la energía va aumentando. La energía va creciendo conforme la n va creciendo como valor. Como, como valor. Los valores que, se, que tiene la energía, entonces, son una constante dividida entre n cuadrada. Esa constante es la energía del estado inicial, del estado base, evidente entre cuadrada. Y la, la función de onda que se resultó fue entonces la que teníamos con las condiciones de frontera que están. Y luego los polinomios de, eh, señor cómo se llama, este, eh, para, para la solución, esos polinomios de Laguerre guerra tienen dos índices, como decíamos uno asociado al índice N menos L menos 1, es la K de los matemáticos, y los asociados a L más 1. Entonces tenemos polinomios complicados con dos índices, son los polinomios de Laguerre, etcétera. La forma explícita de la solución de esta R puede variar, y de hecho varía, de autor a autor, porque hay varias cosas que pueden modificarse. En particular, nosotros tomamos la Solución, eh, la expresión rho igual a dos veces, aquí está, rho igual a dos veces beta r. Muchos libros toman beta r, entonces toman una rho que es la mitad de esta de aquí y eso hace que las cosas cambien notablemente y en particular cambia la forma explícita de la solución. Y también cambia la forma explícita del de coeficiente de normalización que hay que agregarle a la solución. Bueno, la solución lleva su... este es el coeficiente de normalización que nosotros encontramos con, las, con esta forma de escribir las cosas. Esto puede modificar ligeramente, repito, en la literatura. Entonces, tienen que tener mucho cuidado... Cuando pasen de un autor a otro, checar si las definiciones que los autores, que el autor que están consultando coincide con las que ustedes están usando o no. Es fácil que no coincidan por diferentes razones de selección. Se han ido seleccionando cositas un poquito diferentes y entonces la situación va cambiando ligeramente, no cambia de contenido pero sí cambia de forma explícita. Entonces, para no cometer errores, chequen las definiciones en cada caso, hagan los cambios necesarios para evitar errores y, bueno, pues adelante. Ya con eso tenemos la solución del átomo de hidrógeno y aquí, aquí hay un detallito que vale la pena que les mencione. La energía, decíamos, la energía... E1, que es la energía del estado base, es la que corresponde a que la expresión que teníamos, era esta, la n cuadrada que aparece en el denominador, la tomamos como 1. Entonces, si tenemos este valor, es la energía del estado base. Esta energía del estado base, si le ponen numeritos, de los de números adecuados, y tomen z igual a 1, z igual a 1 corresponde al átomo de hidrógeno, y tiene tenemos... Un solo protón en el núcleo, entonces Z es el número de protones del núcleo, el, el más simple de todos es Z igual a 1, entonces con Z igual a 1 tenemos el átomo de hidrógeno tal cual, Z diferente de 1, Z igual a 2, a 3, etc. Es lo que se llama el átomo hidrogenoide es un átomo con un solo electrón, pero con un núcleo más pesado y con mayor carga que el del hidrógeno en fin, el 3A es el átomo de hidrógeno, Z igual a 1. Entonces, con Z igual a 1, esta energía E1 toma el valor de menos 13.6 electron volts. El electron volts es una unidad muy cómoda de energía a esta escala de energías. Es la, el electron volts es la energía que alcanza un electrón acelerado por un volt, el, eh, y eso se llama el electron volt. La, es un electrón acelerado por un volt, por un electrón, es un electron volt. El, es una energía realmente muy pequeñita actualmente, pero en unidades atómicas es una energía importante que vale, en caso del, del estado base de hidrógeno, menos 13.6 electron volts. Eso significa que para extraer el electrón del átomo de hidrógeno, para ionizar el átomo de hidrógeno que se encuentra en su estado de base, se le tiene que agregar al menos 13.6 electron volts de energía. Más energía extra para sacarlo, para que se pueda mover, para que tenga la energía cinética, para que se pueda mover. La energía mínima de extracción son 13.6 electron volts. Eso es lo que se llama la energía de ionización. Si al, al átomo de hidrógeno, en su estado base, se le suministra una energía 13.6 electron -volts que absorbe el electrón atómico, es, el átomo se ioniza, el electrón se separa del núcleo. Esa es la energía de ionización. Recuerden la 13.6 electron -volts porque es una referencia importante para las energías atómicas. Bien. Vamos a ver cuál es el espectro de emisión que, que obtuvimos. La, eh, la estructura del espectro la podemos ver eh, con los con la gráfica que ya estaba, que estaba arriba, que se veía muy lejos, muy lejos de ella. Pero, en fin, la, voy a, la vamos a buscar para, para que la que tenga una imagen más clara de lo que estamos viendo. Este, a ver si estoy aquí arriba o estoy aquí abajo, a ver si no me estoy haciendo... Así, aquí, no, ah, no, ya me estoy haciendo líos, está, está ahí no, está, está abajo, va a venir aquí abajo, va a venir bastante completa una gráfica mostrando los diferentes niveles que, vamos, que estamos obteniendo. Este, estos niveles atómicos son característicos del hidrógeno, y este, eh, pero no son... Eh, la estructura básica es la, la que aparecería en otros problemas similares. Entonces, es ilustrativa, es, es ilustrativa sumamente importante. Ya vamos a llegar a a encontrarla. Acá está el espectro. Y este, ahorita voy a regresarme para explicar un poquito mejor las cosas. Lo que tenemos son los diferentes niveles. A ver ya que aparezca la Aquí, aquí vienen acá. No, a mi dibujito. Ya, ya, acá está. Este, tenemos los, estos niveles de energía. Este, este dibujo Está hecho, está hecho a escala. Esto corresponde exactamente a la, a la estructura real del problema. Este nivel de estado base, aquí tenemos el nivel de estado base, que, le, que lo ponemos en, en cero, pues le llamamos cero a este nivel. Y luego viene el primer estado excitado, está aquí, hasta acá sube. El segundo nivel, estado es este de acá, y así se van viendo cómo sube, y luego sube, y se van juntando, juntando, hasta que llegamos a un continuo, aquí en el cero de acá, ese es el continuo. Esos aquí, son estados de energía negativa, son los con energía negativa, y en menos 13.6, obtenemos menos 13.6, tenemos el nivel de referencia del hidrógeno. Son, esta es la energía de ionización, la que se requiere darle todo esto hasta que finalmente llegue hasta acá, para que se escape. Son 13.6 electrones. Pero la, la, transición, la, la transición más energética posible en el sistema es esta de aquí. Hasta, bueno, no, la más energética es desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, hasta aquí, hasta aquí abajo. Esa era la más energética que, pues, tendría 13.6 volts Las transiciones que se van a dar son otras, vamos a ver cuáles son las posibles transiciones. Aquí estoy mostrando una serie de posibles transiciones entre el estado N igual a 2 y N igual a 1, N igual a 3 y N igual a 1, etcétera, etcétera. Sus transiciones de otras transiciones más internas. Por ejemplo, esta de N igual a 3 a N igual a 2, de n igual a 4, a n igual a 2, etcétera, posibles transiciones entre los diferentes estados. Entonces, hay un montón de posibles transitorios, transitorios transiciones, como estamos mostrando en esta, en esta grafiquita, aquí lo ven, posibles transiciones entre los estados, que aparecen bastante combinaciones. Entonces, el espectro es relativamente complicado y para clasificarlo pues, se requiere proceder con... Con cuidado, cuáles son las posibles líneas que van a ser, cuáles son las posibles transiciones que se van a dar entre los diferentes estados cuánticos. Ya lo vieron eso con Ana María, cuando vieron las reglas de selección para los diferentes sistemas atómicos. Con Ana María lo vieron en términos totalmente generales, que les derivó la fórmula requerida para saber cuáles son las posibles transiciones. Eh, lo que demostró Ana María es que eh, se, los elementos de matriz, que hay ciertos elementos de matriz que corresponden a las transiciones permitidas. Son las transiciones que espontáneamente se darían en el sistema desde estados de mayor energía hasta estados de menor energía. Son las llamadas transiciones espontáneas, eh, es decir, transiciones que se dan, si estamos en un estado de arriba, que se dan hacia los estados de abajo, enfriando al sistema espontáneamente, sin que lo no toquemos, sin que eh, tengamos que intervenir, que se dan solitas. Eso es lo que significa espontánea. No significa sin causa. En, en física cuántica, en física en general no hay problemas espontáneos, no hay nada que sucede sin causa. Sin embargo, el término espontáneo se puede dar y se da en este caso para indicar algo que sucede pese pues, automáticamente, sin que intervengamos, si nuestra intervención interviene solito. Y es simplemente el enfriamiento del sistema. Dejamos al átomo. En el estado n igual a 2 y a ratito nos encontramos con que ya, ya estados n igual a 2 ya no hay todos los estados son n igual a 1 todos los estados han decaído al estado base toda la energía en exceso se ha emitido y si llegamos al sistema en el, en el estado n igual a 7 con mayor razón habrá ido decayendo la energía hasta que finalmente todos los estados se colocan en el estado base y ahí es donde el sistema se queda quieto. Entonces, van a posizar pues, transiciones desde los diferentes estados hasta el estado base. Pero ya hemos visto que por pues, la forma en que decae, pues corresponde ya a las leyes internas del átomo. Y para ello, lo que tenemos que calcular es, son los elementos de matriz de R. Eh, en el caso unidimensional de X, en el caso tridimensional de R, tenemos que calcular los pues, este, tenemos que calcular los eventos de matriz de la R tridimensional para obtener la, las reglas de, de reglas de selección, qué reglas son las que se van, qué reglas específicas se aplican al caso del átomo de hidrógeno para determinar cuáles son las posibles transiciones. Está por un lado, como se está trayendo por la vectorial, entonces, la, primero vemos la, la parte de, direccional, la parte del vectorial, del espacio tridimensional y se fijan las reglas de transición a, atómicas, a las, las transiciones. Con L puede ser, puede cambiar, el resultado que se obtiene es que puede no cambiar o cambiar por la unidad durante las transiciones, para la L, pero para la parte radial tenemos que calcular ahora los elementos de matriz que corresponden a, a la N, a la, a la energía. Y para ello, aquí calculamos elementos de matriz radiales, cuáles son los posibles elementos de matriz que son de, de, de la R, que son diferentes cero. Se encuentran los que son diferentes cero, que, los que corresponden a... La misma L o la, eh, la, la L más 1, acá, aquí la L, o la L menos 1 y aquí la L, la L. O sea que la L cambia en la unidad y para ello eh, aparecen las reglas de contestación angulares. Y aparte la, la parte radial, pero la parte radial resulta ser que para el hidrógeno, no tiene la menor importancia, porque los elementos de matriz, una vez que se cumplen las reglas, de, de las reglas angulares, que son que el momento angular cambia en la unidad, más uno o menos uno, pero en la unidad, ya para ello, una vez que se cumple esta condición, para cualquier cambio de la R, cualquier valor de la, de los diferentes valores de la ...de la N y la N' al N, el número cuántico principal, es ya independiente. O sea, las reglas de, las reglas de selección son básicamente las reglas de selección del momento angular. El momento angular tiene que andar por la unidad. Eh, y con ello pues, se obtienen una serie de transiciones que son precisamente las que estoy indicando en esa tabla. Eso dice que en efecto... Estamos produciendo transiciones de un nivel N igual a 2 a N igual a 1, de N igual a, a, a 3 a N igual a 1, de N igual a 4 a N igual a 1, de todas las diferentes posibles N que están aquí arriba hasta N igual a 1. Se pueden dar todas las posibilidades. Hay un montón de líneas eh, posibles, líneas totales que van a aparecer desde los niveles excitados hasta el nivel estacionario, eh, de nivel de, de mínima energía. Este, esta energía máxima es de 13.6 electronvolts, cualquier otra tiene un poquito menos, por ejemplo el, estas de acá son 13.6 pero este de acá pues pierde esa energía este de acá pues pierde esa energía, este pierde esta energía esta y varía un poquito la energía pues son líneas espectrales bastante cercanas entonces aquí ya tenemos una, línea, una serie de líneas relativamente cercanas y aquí tendríamos otra serie de líneas relativamente cercanas, todas ellas terminando en el nivel n igual a 2, de n igual a 3 a 2, n igual a 4 a 2, etcétera. Entonces tenemos un número infinito de posibles líneas, pero todas terminando aquí. Entonces el nivel, la forma del espectro se clasifica precisamente donde termina, eh, no, no, no, no dónde empieza, sino dónde termina la transición. La transición, aquí están terminando en L igual a 1, en estado base, entonces tenemos un nudo infinito de líneas, de las cuales dibujamos aquí 3 nada más. Para N igual a 2 tenemos otro nudo infinito de líneas, también es un infinito, y aquí N igual a 3, N igual a 4. Cada una de estas series que termina en un diferente nivel, es lo que se llaman son las series que se observan en el espectro. Son líneas agrupadas bastante cercanas, las N igual a 1, las N igual a 2 acá, N igual a 3 allá, etc. Y entonces se ven agrupamientos muy claros y muy regulares de las líneas portales. Y eso es lo que se llaman las series del hidrógeno. La serie más energética es la serie de Lyman, que debe llamarse es Lima, no Lyman, pero que la gente puso a Lyman, a la gringa, pero el señor no es inglés, no es, no es norteamericano tan naturalmente, entonces Lima. La serie de lima es la más energética, luego tendríamos la serie de Balmer. Esta serie de Balmer se llama serie de Balmer porque esta serie de lima es muy energética. Aquí la venta, la energía, aquí la, iban 13, aproximadamente de 13 puntos, bueno, 13 electron volts aproximadamente. Las líneas espectrales de 13 electron volts son líneas que caen en el ultravioleta. Entonces, la serie esta no se conocía sino hasta que se comenzó a investigar el átomo hidrógeno en serio. Ya con Bohr aparece la primera indicio, el primer indicio de que debe existir esa serie, pero digamos, se le, se le conoció, se le reconoció hasta que presentó esa teoría fundamental de Schrödinger, donde se ve exactamente la estructura del espectro. Y tenemos esta serie de Lyman altamente energética, líneas en el ultravioleta, consecuentemente no se le veía hasta que se aprendió a buscar una vez que se identificó la existencia de la serie. Pero la serie de Palmer es mucho menos energética. Aquí la ven ustedes. Son esos decaimientos que son como la cuarta parte de energía de, la, de esta de acá. Entonces baja mucho la energía y eso hace que esa línea, esas líneas espectrales caigan en el visible. Es, esa es la serie que se conocía, la serie de hidrógeno. La serie que usted, si han visto ustedes, si ambos ustedes la, el espectro de emisión del hidrógeno, lo que han visto han sido estas líneas, esta línea a, alfa, la línea beta, la línea gamma, la línea delta etcétera de la serie de Balmer del hidrógeno. Entonces, estas son, pues, las líneas que se, le veía, que se veía, que se sabía que existían, en el visible, que a las líneas que Balmer le pudo poner numeritos y después se llama la serie de Balmer la siguiente serie es bastante menos energética como lo ven ustedes esa es la, tiene esa energía máxima entonces bastante menos energética entonces ya no cae tampoco ya no cae en el visible porque siendo menos energía eh, menos energética pues va para abajo la energía entonces cae en el infrarrojo entonces tenemos esta línea en ultravioleta esta en el visible este es el infrarrojo, y ya todas las demás son serie, series en el infrarrojo. Una serie fuerte en el, en el ultravioleta, una serie visible y un, un infinito de series en el infrarrojo. Esta es la estructura del espectro de hidrógeno. Les aconsejo que hagan lo posible por ver en eh, algún museo, las líneas espectrales del hidrógeno. De hecho, no sé cómo esté ahorita, las cosas han marchado mal en él últimamente, pero cuando se reabra el Museo de la Luz, probablemente se reabra otra vez con la demostración de algunos espectros de emisión atómicos y en particular. Ahí se puede ver el espectro de emisión del gas hidrógeno y puede ver, puede ver las líneas del espectro de Valver. Es ahí donde pueden ver. Bien, con esto, vean ustedes que entonces la misma teoría que Ana María les mostró en general para determinar las posibles reglas de selección, se pueden determinar para el hidrógeno, siguiendo exactamente las mismas ideas, otra vez van a pagar el meeting dentro de 10 minutos. Sí, en 10 minutos, doctor. ¿Y ahora por qué? Eh, pues es que así es cuando, cuando la licencia, cuando no se tiene la licencia, cada 40 minutos se, se cierran las sesiones. Cada 40 minutos. Entonces, sí. ¿yo qué hago? No, bueno, ahorita podemos continuar unos 10 minutos más. Sí. Y cu cuando falten unos 2 minutos o un minuto, yo le aviso. Para hacer lo que hicimos hace un momento, de desconectarnos sí. y volver a conectarnos. Sí, yo también tengo problemas para conectarme ahora. Bueno, en fin, entonces tenemos aquí que podemos ya determinar el espectro atómico con toda, con toda regularidad. Este, hay toda una serie de comentarios que hacer, aquí los hago y les conviene leer en el libro. Pues, estos comentarios son históricamente muy importantes porque permitió entender varias cosas, resolver varias conclusiones que existieron durante mucho tiempo y eh, hacer descubrimientos importantes. Por ejemplo, eh, esos mismos resultados que tenemos aquí eh, se pueden aplicar en una forma apropiada al, al helio. El helio es el átomo eh, que sigue del el espectro, el conjunto de los gases sencillos en que el helio tiene dos electrones, este, tiene dos protones y dos electrones, y eh, pues se este, parece mucho al átomo hidrógeno, por más que tiene dos partículas en vez de una. Eh, este problema se pudo atacar. Pero lo interesante es que eh, el espectro del helio se puede confundir casi, casi con el del hidrógeno mediante pequeñas manipulaciones meramente numéricas, algebraicas, con la, en el, la forma del espectro. Eso lo, lo explico aquí claramente, veanlo. Y entonces, conociendo el espectro del hidrógeno, se puede determinar el espectro del helio se podría, pero no se sabía todo esto que acabo de decir de que el aspecto del helio está tan asociado al del que no, no se sabía, pero lo que por lo que se crearon varias confusiones y se hicieron varias proposiciones equivocadas, etcétera, hasta que finalmente se pudo establecer la relación real que existe entre un caso y el otro. Y eh, con ello se entendió que el espectro que se estaba observando no era el del hidrógeno, un hidrógeno más pesado o algo así, como se suponía o se, se creía, sino el de el helio realmente, que lo que estaba observándose era el espectro del helio. El espectro del helio se estaba observando en la luz solar. Entonces, la, la primera observación del helio que se hizo y se descubrió que era helio, que se entendió que era helio, pues fue luz solar. Y por esa razón, al gas correspondiente se llamó helio. Helio significa sol. Helios, sol. Entonces, eh, es interesante que los físicos atómicos descubrieron el helio en el sol. Primero que en la Tierra. Una vez que lo encontraron allá en el Sol, lo buscaron aquí en la Tierra y ya encontraron que el espectro del helio terrestre es exactamente el espectro del helio solar. Y bueno, los pequeños cambios que pueden existir por las diferentes diferencias fuerzas gravitacionales, etc. Pero salvo correcciones de ese tipo. Helio, helio es helio. Y detalles de ese tipo que son... Históricamente muy importantes, los pueden ustedes ver aquí en estas explicaciones que No, no tenemos tiempo para detenernos en esto, porque tenemos que correr a ver otra, otros problemas que nos están esperando, porque el tiempo se nos agota. El programa no se nos agota, pero el tiempo sí. Entonces, yo dejo aquí, yo suspendo aquí lo que tiene que ver con el capítulo. Del hidrógeno, y nos vamos a otro capítulo del libro que tenemos que correrle bastante. Estamos en el capítulo 13. El capítulo 14 lo han estado viendo con Ana María porque es el capítulo que está en teoría de perturbaciones, una segunda, una, una, una segunda aproximación hacia los métodos aproximados. La teoría de perturbaciones independientes del tiempo, que están estudiando, o han estudiado ustedes con Ana María, o están estudiando, creo. Este es el capítulo que pues, nosotros nos brincamos, porque nos están viendo con Ana María, terminan con ella. Mira, aquí está el espectro, una línea de transición directamente, un problema atómico, lo característico que, que, que tiene. Bien, entonces nos tenemos que ir al siguiente capítulo. Este es el 14. Entonces tenemos que ir al capítulo 15. Aquí está el capítulo 15. No, está, ¿dónde está? Aquí está. El capítulo... Estamos en el capítulo 16 ya. ¡Uh, qué brincó esto! No, y quiero irme al capítulo 15 primero aquí está el capítulo 15 en el capítulo 15 vamos a ver un tema muy corto bueno, el capítulo es largo pero nosotros vamos a ver otra vez ya estamos en el capítulo 12 es que esta cosa, cosa corre mucho esto se este, este nos escapa fácilmente 13, es lo que vimos. 13. Entonces, Trece, y, Bueno, ahora y el 14 se ¿sí vieron con la mujer también ustedes, que les mostré hace rato. Le tiré perturbaciones. Ahora les pasamos al capítulo 15, que es el que quiero. A ver si no me hace trampa otra vez esto. Y aquí sabe dónde me lleve. Quiero ir al capítulo 15. El capítulo 15 eh, es una introducción a un tema nuevo que no hemos tenido oportunidad de ver. Acá está. El spin del electrón. Hasta el momento hemos visto mecánica cuántica sin spin. Bueno, el spin del electrón es una propiedad que caracteriza al electrón. Los electrones tienen varias propiedades intrínsecas, una masa, una cierta masa, la masa del electrón, una cierta carga eléctrica, una carga negativa eléctrica, una unidad de carga eléctrica, pero también tiene además un spin. El spin es un momento angular desde una perspectiva, es un momento magnético eh, desde otra perspectiva, pero es lo mismo hablar de un momento angular y hablar de un momento magnético tratándose de una partícula con carga eléctrica son equivalentes una partícula con carga eléctrica rotando tiene un momento angular por el hecho de que está rotando pero tiene un momento angular magnético un momento magnético por el hecho de que está girando entonces asociado al spin del electrón hay la noción tanto de spin Perdón, perdón, perdón, doctor. Creo que ahora sí voy a tener que interrumpir porque ya está por, por agotarse el tiempo. Sí, sí, sí. Pero ahorita nos conectamos otra vez. Sí, sí, sí. ¿Ya estamos otra vez? ¿Y cuántos estudiantes sobrevivieron? Vamos, eh, pues somos somos ocho, o sea que hay, hay seis seis, seis, no pasamos de eso. No. Pero, bueno, bueno. Pues ya, ya, a ver, hay que hacer. Entonces, vamos a hacer el share screen. Recording in progress. ¿Estamos aquí con esta? ¿Está ahí la...? Sí, sí, ya puede verse, doctor. Está aquí el spin del electrón. Así es. Bueno, entonces, el spin del electrón fue descubierto... Eh, eh, bueno, fue un proceso complicado de descubrimiento. Se hicieron varios descubrimientos, diferentes descubrimientos de diferentes formas... En diferentes momentos, haciendo diferentes observaciones o diferentes experimentos, de esa manera que eh, las cosas eran confusas durante un buen rato. Pero voy a darles simplemente una, eh, dos tres explicaciones muy literas. Aquí en el texto eh, hago una narración más o menos detallada, no demasiado detallada de cómo fueron los procesos que condujeron al establecimiento del spin del electrón con sus propiedades. Que fueron varios casos circunstanciales, complicados, y en donde las confusiones y las dudas fueron realmente complicadas. Una primera observación es la siguiente. El electrón es una partícula elemental. Eh, se considera que tiene ciertas propiedades características de las partículas elementales. Tiene una cierta masa, tiene una carga eléctrica, pero además tiene un cierto radio. Ese es un problema complicado con el electrón, porque si ustedes revisan la literatura sobre el radio del electrón, se encontrarán que hay una variedad de experimentos para determinarlo, y que la conclusión a la que se llega es que el radio del electrón es cero, o tan pequeño, tan pequeño, que está más allá de cualquier tamaño que hayas podido ser registrado experimentalmente. Y incluso los autores en los libros tradicionalmente dicen que el electrón tiene una, un radio cero. Bueno, eso para mí me parece una extrapolación medio extraña dentro del territorio de la física, porque pues un radio cero corresponde a una partícula matemática, pero no corresponde a una partícula física. Una partícula física tiene algún tipo de estructura y cualquiera que sea esa estructura implica un radio efectivo de un tamaño y de otro, pero un radio efectivo mínimo eh, que no puede ser cero. Si cero solamente corresponde a partículas sin características, que sean partículas matemáticas. Pero el electrón no es un espíritu matemático, es un elemento físico. Y, consecuentemente, hay que pensar que debe tener algún, algún radio. Entonces, si ustedes que el electrón tiene un radio, tiene una carga eléctrica y que está girando, entonces ese se tiene, tiene un momento magnético midiendo ese momento magnético se puede determinar cuál es el momento angular. Y si sabes una relación entre momento angular y momento entre momento magnético y momento angular, esa es la relación que se llama, o sea, el número que se llama relación giromagnético, es la electrodinámica convencional y la electrodinámica clásica. Esa relación de... El momento magnético de una partícula en una cierta dirección a su momento angular en esa misma dirección se está dada por esta relación entre 2Nc. Es decir, el, el, el, el cociente del momento magnético de una carga girando a su momento angular de rotación está dado por el cociente de la carga eléctrica entre dos veces masa por la velocidad de la luz. Este es un resultado de la física de electrodinámica clásica, que es lo que se llama la relación quiromagnética. Entonces se consideraría que también para un spin, pues debe haber esa misma relación, esa relación quiromagnética. Fíjense fin, que esta depende de la carga eléctrica, pero el tiene una carga negativa, entonces este cociente entonces es negativo. Pues se le ponemos aquí un signo menos y ahora el factor numérico es positivo. Entonces ya no es E, sino es cero, lo que podemos decir, la magnitud de la carga. Es, esas son magnitudes con un signo menos las que determinan el, el, el, la relación quiromagnética. eso se encontró... Cuando se manejaba, el, el, el, se investigaba el poder del spin, se encontró que eso no era cierto. Se encontró que la relación giromagnética clásica quedaba violada en el caso del spin del electrón, apareciendo un cierto, un cierto factor giromagnético que se le llamó G. Vamos a escribirlo con G. Esa relación giromagnética, ese factor giromagnético extraño, ajeno a la física clásica vendría a ser entonces un factor asociado directamente al spin del electrón. Entonces, el spin del electrón tiene como característica que es la relación magnética no está dada por la fórmula clásica, está aquí, sino por dos veces la fórmula clásica, porque g vale dos. Está, eh, bueno, no vale exactamente dos, vale dos, de manera muy, muy aproximada, es 2.0, 2.00 tanto, una cosa así, se, se aleja mucho, del, se aleja muy poco del 2. Entonces, a grosso modo podemos decir que la relación quiromagnética del, del spin del electrón vale el doble del de valor clásico. Ese fue un problema que no se pudo resolver un buen tiempo, no se sabía por qué, Simplemente es un hecho experimental. La relación piramagnética del spin del electrón experimentalmente observable es, un, es el doble de la clásica. Esto que estoy aquí mostrándoles son una serie de experimentos y observaciones diferentes que se hicieron a lo largo de los años que condujeron a la conclusión de que el electrón posee spin. Entonces, yo me voy a brincar esos detalles porque, chicos, el tiempo nos, nos está acarreando mucho. Eh, las, las cosas meramente históricas son facilitas de leer, son novelas, y entonces yo les pido que lean ustedes esa novela de cómo se estableció, cómo se establecieron las propiedades básicas del spin de electrón en la época inicial, en cu cuando se logró establecer la existencia del spin como una propiedad intrínseca del electrón Hay aquí un, un experimento que merece la pena que mencionemos explícitamente. esto aquí es eh, una muestra de una parte de un aparato que se produjo durante las épocas gloriosas de la búsqueda del del estudio del, del electrón, el estudio inicial, para allá por los veintitantos del siglo XX, y que eh, condujo a resultados sumamente importantes. Eh, un físico alemán, andaba muy preocupado con la cosa esta que ya hemos estudiado, de que eh, las proyecciones del momento angular que la LZ, pueden ser 1, 2, 3, 4, etcétera, pero también puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, dependiendo si, la, si hablamos de la dirección para arriba o la dirección para abajo, si la es positiva o negativa la dirección respecto a nosotros, pero eso no es el signo lo que nos importa, sino el hecho de que puede haber varias eh, proyecciones de un angular L, puede tomar si una partícula cuántica tiene un momento angular L sus componentes LZ pueden tomar cualquiera de los valores desde menos L hasta más L menos L, menos L más 1 menos L más 2 etcétera, llega a 0 y luego 1, 2, 3 y nos seguimos hasta L entonces de menos L a más L en pasos de la unidad hay dos L más un pasos. Entonces, puede haber dos L más un proyecciones del momento angular de una partícula con momento angular L. Son dos L más uno. Bueno, eso es característica del momento angular. Ya lo vieron con Ana María todo eso, con todo el detalle seguramente. Y eh, esos diferentes momentos angulares se van a presentar como posibilidades de los estados cuánticos. Ya vimos el átomo de hidrógeno que tiene números cuánticos como de L, de la, de, bueno, la energía N del momento angular L, de la, de la dirección del momento angular LZ. Y ahora aparece el spin, también habrá los números cuánticos que se refieren al spin. El spin tiene como valor, se encontró un medio, el spin de LZ. Hay spins de valor entero, spins de valor eh, tres medios, dos, cinco medios, etcétera. Pero para los electrones y las partículas básicas que nos interesan, protones, nucleones, etcétera, el spin es un medio. Es el valor mínimo que puede tener el spin, que no sea cero. Eh, este asociado al spin un medio… Bien, vimos nosotros desde el, el inicio luego vieron también con la otra vez en forma algebraica que para un momento angular un medio hay dos posibles proyecciones, más un medio y menos un medio. Esto lo, lo, lo, lo vimos nosotros con las matrices de Dirac muy claramente. Que las derivamos, las subimos a partir de primeros principios, y luego las reconsideraron ustedes, las volvieron a descubrir cuando estuvieron estudiando el momento angular y cayeron al caso del momento angular un medio, con sus dos proyecciones más un medio y menos un medio. Sí, ¿Y es? De Pauli. ¿Perdón? Sí, con las matrices de Pauli, sí. Y las matrices de Pauli que van a permitir describir esos momentos angulares. Bueno, entonces el spin del electrón, con su valor medio, va a quedar escrito por las matrices de Pauli automáticamente dentro de la mecánica cuántica. Bueno, eso tuvo su importancia histórica y ya lo veremos a ratito, pero por el momento estamos viendo cómo estaba lo de la relación quiromagnética con el factor quiromagnético 2. ¿Qué es el factor quiromagnético 2? Hace entonces que. Tengamos que tener cuidado en, a la hora de que caracterizamos el momento magnético. Eh, este aparatito fue un invento del señor Stern, ayudado en colaboración con el señor Gerlach. Gerlach era una gente bastante más joven. Eh, Stern era un maestro de eh, física alemán. Gerlach era un joven que estaba formando en física y trabajaron juntos en la elaboración de este aparato, aparato que ahora se llama Unstein-Gerlach, es el aparato Unstein-Gerlach, que tenía como misión permitir ver si en efecto es cierto eso de que el momento angular, las proyecciones del momento angular pueden ser L, L-1, L-1, etc. etc hasta llegar a menos L, las dos L más uno, 2 L más 1 posibles proyecciones del momento angular. Entonces, se decidieron construir un aparato que pusiera poner de relieve, que pudiera manifestar explícitamente esas dos L por, más un, posibles valores diferentes del momento angular, L. Esto era debido a que el señor Stern al profesor, al maestro Schoen, le parecía extraordinariamente raro, incluso ininteligible, eso de la, esa cosa que llaman la eh, eh, cuantización espacial, que le llaman a esos posibles valores diferentes de la LZ. Eso es, ese valor de la LZ, que tiene que ser un entero, positivo o negativo, pero un entero, o ve un semienteno en caso del extremo medio, es extrañísimo. Porque si tenemos una proyección menos uno, diga oye más uno, tenemos una proyección más uno, y si le volteamos un poquito al sistema, ¿no? 10 grados, 15 grados, entonces, pues debe haber un cambio de 10 grados, de 15 grados en la proyección del momento angular. Pero no, la proyección del momento angular en cada caso tiene que ser uno de los enteros consecuentes, con menos uno, digo, menos L, hasta más L, tiene que ser uno de esos enteros o semi-entero. Y si le cambiamos 15 grados al angulito que nos interesa, pues no se cambia 15 grados la proyección de la angular, sino se queda en el valor que tenía o se modifica al siguiente, pero dándonos un entero o un cementero, positivo o negativo. Esa cuantización espacial, que es un nombre realmente poco apropiado porque espanta un poquito, eh, le, España, le parecía muy difícil de entender a Stern, estaba trabajando en la época inicial de la mecánica cuántica, en los veintitantos, veinticuatro. 4, 23, y, y entonces propuso hacer un experimento que permitiera medir las proyecciones de momento angular para ver si en efecto necesariamente las proyecciones eran un número entero o semi-entero positivo o negativo, pero limitado por esas características. Bueno, el aparato que señalaron era precisamente un aparato que lo que hacía era pasar el sistema atómico por entre dos imanes altamente eh, asimétricos o, o complicadotes, como ven ustedes se fueron a rara para que el campo magnético aquí fuera altamente inhomogéneo lo que importa es tener un, átomo, un campo magnético inhomogéneo en esa zona al pasar a pasar el el átomo por aquí va a, afectar, a recibir una fuerza que va a depender de ese momento, ese campo magnético, de la B del campo magnético, y se va a producir una fuerza que va a ser dada por el gradiente del momento magnético de la partícula o del átomo por la intensidad del campo magnético, por el gradiente en mi punto B. Y si μ tiene diferentes valores porque es el momento magnético. Y el momento magnético es, como acabamos de ver, el momento magnético es proporcional al momento angular. Entonces tenemos tantas componentes de momento angular. Entonces existen tantas, como tantas de ellas para el momento magnético. Entonces para n proyecciones de momento angular existen n proyecciones de momento Magnético. Si presente la fórmula que les acabo de mostrar, esta de acá, el, el, el, el co cociente del momento magnético en la dirección Z al momento angular en la dirección Z, es una constante que es la relación quiromagnética que hemos encontrado. Entonces, mu es igual a este numerito por la LZ, y la LZ es M eh, veces H, en donde M es el número cuántico de LZ. Entonces, a la hora de que pasaran los átomos con las dos imanes de acá, se, se sentirían los siguientes valores de la mu y entonces las recibiría diferentes fuerzas y se descompondría en tantas ramas como posibles valores tuviera la mu. Aquí ponemos que se descompongan dos ramas, pero estamos pensando... Que el átomo tuviera espíritu medio y nada más, entonces compondría en dos ramas. Pero a la hora de que pusiéramos una pantalla aquí para recibir esto, veríamos dos puntos luminosos, dos manchas aquí, de dos manchas bien diferenciadas asociadas a las dos posiciones. Y con ello lo que tendríamos sería la demostración experimental de la eh, cuantización del momento angular, de la condición espacial del momento angular. Bueno, pues en Gerlach hicieron el aparatito, lo pusieron a trabajar, hicieron el experimento y se encontraron con que, en efecto, aparecieron en su aparato más de dos líneas espectrales. Aparecieron varias líneas, debían haber aparecido... M líneas, de acuerdo con lo que estamos ver, M es el número cuántico magnético. Recuerden que M por H es la proyección de momento angular. Entonces, diferentes M, diferentes proyecciones de movimiento angular, pues M diferentes líneas. Y bueno, ellos observaron dos líneas en su experimento, y bueno, no, este, no observaron. Bueno, se observaron dos líneas, todo está aparentemente muy, muy bien, pero hay en ese resultado experimental de que suceden dos líneas, había una dificultad muy grave, que es lo que hizo que el experimento de se se convirtiera en un experimento histórico de gran importancia. Es que aparecieron dos líneas espectrales, bueno, no espectaculares, son líneas, dos manchas en la pantalla de recepción. Eso significa que, como decía, ese coeficiente es el mismo para todas ellas. Dos líneas significa que el coeficiente este es el mismo, pero está afectado por dos valores diferentes del coeficiente, dos val posibles valores del momento angular. Pero